Bueno, hola, a ver, ya estamos aquí, pues muy bien, hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, como os digo, el otro día ya hice un periscope, hoy voy a hacer otro, a ver que me da el sol de cara, y nada, me estoy viciando a esto del periscope y además tengo un edificio aquí debajo de mi casa que, bueno, ha aparecido varias veces en el blog y... pero siempre ha aparecido en fotos en el tema de, en el apartado de... con la cámara a cuestas y bueno, ahora que tenemos esta nueva herramienta de periscope, pues me ha parecido una idea súper chula el poder hacer esas mismas fotos que ya pasé en, en fotos a partir de en la parte de la cámara cuestas, en el blog, pues hacerlas en vídeo, en vídeo en directo a ver qué os parece, así que esto es un experimento. También me gustaría comentar que los que visteis el periscope anterior que hice en la Universidad de Valencia, pues que comenté que el fallo me parecía en principio que era un fallo de, de vibrado, pero bueno, en realidad luego analizándolo bien, pues parecía más bien un fallo de estanquidad en los encofrados que hacía que se perdiera la echada y provocaba las coqueras que se vieron en el vídeo. Eh, viendo el vídeo luego a posterior pues me di cuenta que evidentemente pues era eso y además también algún otro compañero me lo comentó. Así que bueno, es lo que tiene el hacer vídeos en directo, eh, mirándolos a través de una pantalla de móvil sin habértelo lo mirado mucho antes, sino que simplemente con el afán de poder mostraros patologías y lesiones en edificios que bueno que me parece que pueden ser interesantes. Bien, vamos a ver este edificio que os comento ahora, que, que como os digo, pues tiene bastantes lesiones desde la época de la burbuja y tiene pues, los males de la burbuja. En principio yo creo que no fueron muy buenos los profesionales que estuvieron trabajando aquí. Eh, desde luego, no sé si desde luego poco cuidadosos, desde luego que sí. Eh, luego aparte pues, pueden haber problemas de que el suelo, los asentamientos o lo que sea, pero, pero por supuesto que eh, no fueron del todo cuidadosos por un tema que ahora sobre todo os enseñaré. De este edificio pues, han salido varios, porque como os digo, os me pilla justo debajo de mi casa. Pues, ha salido el de los tinteles, por ejemplo, ha salido el de grietas de apoyo, en fin, han salido varios. Ahora iréis viendo todo. Si os parece, os enseño el edificio y le voy a dar una vuelta entera, así que espero que, espero que os guste. A ver, voy a intentar dar la vuelta a la cámara. Ahí estamos. Bueno, mirad, el edificio es este. ¿Vale? Es un edificio súper grande, de estos que tienen, un, es un residencial, que tiene una piscinita adelante y todo eso, hay que decir que, ahora veremos un montón de grietas, pero hay que decir que en este solar que hay aquí, antes había un edificio que era una parte de, era un centro deportivo de aquí, de la zona donde yo vivo, y lo tuvieron que demoler porque el suelo eh, no, era, no estaba bien compactado, en fin, hubieron unos problemas y al final lo tuvieron que demoler porque eh, se cedió, hubieron muchas grietas, entonces esto provocó que, que se acabara demoliendo. El edificio está justo al lado, por lo tanto, pues oye, gran parte de los problemas que vamos a ver ahora, pues además de que no fueron del todo buenos, creo yo, los profesionales que lo construyeron, pues además también puede ser debido a, esta, a este suelo que al fin y al cabo pues también tiene muchísima influencia. Si os parece, me voy a acercar y lo que voy a hacer es darle una vuelta a todo el edificio eh, para, que, para ir mostrándoos pues, lo, que, lo que a mí me ha ido llamando la atención a lo largo de todo el tiempo que he estado mirando este edificio. Vamos, no, vale. A ver... Vamos a empezar por aquí. A ver, bueno, como os digo, aquí al lado ya se nota que tenemos aquí unos asentamientos, pero vamos a centrarnos en el edificio. Mira, en esta zona de aquí, que es una terraza, aquí ya se ve esta junta de dilatación, hay una separación de esta parte con esta parte, luego esta parte de aquí es la que es el edificio y esto simplemente es un muro que delimita... Una terraza, por lo tanto, el peso pues es, es muy diferente. Pero luego, si nos acercamos un poquito, vais a ver aquí, mirar, mirar, ¿veis esa grieta? Una grieta, una grieta, una grieta, una grieta, que sube, sube, sube, sube, sube, sube. Y tenemos una grieta prácticamente en toda la altura, toda la altura del edificio, prácticamente hasta arriba. No, no se termina de ver con el móvil, evidentemente, pero como veis, tenemos una grieta grandísima esta grieta, a mí me da la impresión, ya después del fallo del otro día, me da, me da un poco de miedo decir una opinión, pero bueno, me la, espero, os pido que me la perdonéis porque esto lo estoy analizando simplemente desde el móvil y no, no, no me para hacer un estudio patológico evidentemente, pero bueno, dejadme que os cuente mi opinión. Aquí, ahí está, hay una separación, hay, hay un empuje hacia este lado, ¿Veis? Esta, esta, la parte de aquí está, no está en el mismo plano que esta, entonces a mí me da la impresión que lo que está ocurriendo esta parte de la fachada, perdón, esta parte de la fachada está empujando, entonces está haciendo que este lado de aquí salga hacia afuera. Entonces me parece que puede ser un fallo, un fallo por empuje. Además luego mirar aquí cómo hay también un cambio de plano respecto de este, con respecto de este, ¿lo veis? Vale, pues esa, en fin, yo creo que también ha habido ahí un pequeño movimiento. Esa es una de las, de las lesiones que he estado viendo. Luego, una de las que más rabia me ha dado... Siempre que paso por este edificio, es que cada vez que, que paso me, me, me da muchísima rabia. Es el, tema, es el tema de los vierteaguas. ¿Vale? Los vierteaguas, sabéis que yo he hecho un artículo de vierteaguas y comenté la importancia que tienen los vierteaguas para que el agua que escurre por la jamba llegue al vierteaguas, no se encuentre en ninguna junta y caiga hacia abajo sin manchar la fachada. Bueno, pues eh, en este edificio eh, parece, podría parecer a simple vista que, como veis, el vierteaguas tiene un tamaño un poquito mayor y un poquito mayor que las jambas para que, como digo, el agua llegue por aquí, lo tenga junta y baje. Pero a mí me da la impresión que el que puso los vierteaguas no tenía ni pajotería de, de por qué le habían traído unos vierteaguas más grandes o otra de las posibilidades es que no quiso perder el tiempo haciendo las, eh, los cortes en el caravista. Porque fijaros, bueno, luego lo veremos mucho mejor. Porque fijaros lo que han hecho. ¿Veis? Están cortados. Es que lo que han hecho es hacerle... El, el corta pistola para no tener que embeber el vierteaguas, para no tener que cortar el caravista, lo que han hecho ha sido cortar el vierteaguas. Entonces, claro, el agua que vierte por aquí, aquí sí que tiene una junta. Tiene una junta ahí. Entonces se puede meter por ahí dentro. Esto es una cagada impresionante, pero, pero no es una cagada eh, de, por culpa de, de, de un... De, de un suelo, sino que es por falta de profesionalidad, evidentemente, es que no puede ser. Luego aquí ya ni se, ni se molestaron en hacer el corte, simplemente lo dejaron enrasado, que yo casi que puestos a no saber hacer las cosas, pues oye, esto tiene mayor perdón que lo otro, porque esto es hacerlo mal hecho, esto es no ser un buen profesional y además saberlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hemos tenido muchos profesionales de este tipo en, en la construcción. Luego, eh, más fallos que podemos ir viendo, vamos a seguir avanzando Bueno, como veis, todos los vierteaguas de todas las están así. Bueno, también aquí podemos observar también que, toda, que los sellados, pues bueno, dejan, dejan bastante que desear. El agua que viene por aquí, pues eh, tarde o temprano se va a meter hacia adentro, porque aquí evidentemente nos está haciendo un mantenimiento de esos, de esos siliconados. Aquí volvemos a ver otra vez el vierteaguas. Si seguimos un poquito más, vamos a ver una de las, una de las lesiones que comenté en el blog, que es esta, veis, en el dintel Veis ahí arriba, como hay aquí y aquí, hay una grieta. Vale, pues yo, eh, así a simple vista, me da impresión es que el dintel, eh, no sé si lo veis bien, es que creo que no se puede hacer zoom. Ah, sí, sí, se sí puede. Mirad, el dintel está apoyado directamente, esta pieza metálica, ah, a ver, ahí. esa pieza metálica está apoyada directamente en el ladrillo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que entonces, claro, toda la flexión que supone esa pieza metálica está sufriéndola a ver si consigo apuntar ahí. Está sufriendo ese punto de ahí, entonces, claro, está provocando que toda esa carga que le viene, además, espera, un momentito, ahí. toda esa carga que le viene de arriba, está haciendo que fleche este dintel y esa flecha está provocando un, un, una presión justo en el vértice del ladrillo. Está dándole cargándole una fuerza, y eso provoca que el ladrillo en esos lados pues se, se termine rompiendo. ¿Vale? Eh, bueno, enseño todo el resto de esta fachada, tal y tal. ¿Veis? Aquí también tenemos, aquí no tenemos ninguna grieta, no se ve ninguna grieta en este momento. A ver, por aquí, ¿qué más nos podemos encontrar? Vale, aquí vamos a ir un poquito más rapidito porque quiero dar la vuelta. Y aquí en principio yo no recuerdo. así ah, mirar aquí. Aquí tenemos otro fallo. Bueno, otro fallo. Esto, vamos a ver estas cosas pueden pasar, ¿vale? Porque eh, al contrario que lo del vierteaguas que es de mal profesional pues esto al fin y al cabo, pues vale, también es de mal profesional pero es de no saber, aquello es de, de otra historia mirad, aquí este balcón volado vamos a alejaros un poquito y os lo enseño este balcón volado eh, bueno, toda esta altura que está en vuelo, pues carga un peso aquí, carga un peso que hace, que provoca una flecha ¿Vale? Bien, pues bueno, esa flecha, al igual que sucedía con el dintel pues tiene ese perfil perimetral, está soportando ese peso, entonces está cargando sobre el, sobre el ladrillo, en ese punto de ahí, y lo que hace es que aparezca esa grieta de aquí, ¿la veis? A ver si la puedo hacer un poquito grande. ¿La veis? Como además viene en, en, en 45 grados prácticamente, bajando, bajando, bajando, y provocando la rotura en arco de compresión del ladrillo. ¿Vale? Eso es... Bueno, yo entiendo que es debido a que ahí tiene una carga puntual de toda la flecha que se está produciendo debido a la carga del, del volado. Eh, bueno, algunos a lo mejor tenéis otra opinión sobre las patologías que estoy comentando, pero como os digo, mmm, simplemente yo mi intención es mostrarlas y digo una primera opinión, pero esto desde luego debería llevar una, un estudio patológico para poder definir exactamente cuáles son las causas que que de verdad están provocándolo. Yo estoy diciendo una opinión muy genérica, me estoy arriesgando un poquito, porque más de uno dirá, es que no tienes ni idea, tal. Bueno, en fin, es una, es una primera opinión por donde yo empezaría a trabajar, pero evidentemente aquí hay que estudiarlo mucho más a fondo. <coughs> bueno, aquí arriba también se nota un poquito no tan acusado, ¿veis? No tan acusado como en el otro, como en el otro, a ver, a, a ver mi dedo si lo consigo, aquí. Voy a tener que bajarme con el próximo periscope con un bolio, con un puntero o algo para poder mostrarlo, ¿eh? porque con este del dedo no termina de ser, de ser muy práctico. Mirad, aquí por ejemplo, cuando tenemos el, el forjado, pero no tenemos prácticamente, eh, perdón, como tenemos el Dintel, pero no tenemos prácticamente carga aquí, pues aquí no pasa nada, aquí no, no está flechando, no está soportando tanto peso. Si nos acercamos vemos que aquí el ladrillo pues no tiene ninguna rotura y está, está perfecto, incluso incluso sucediendo lo mismo que está apoyado directamente sobre el ladrillo en vez de tener una pequeña cama de mortero que amortiguaría en gran parte esa carga vale, ¿veis? aquí también tenemos eh, esa misma gritejita ahí que está bajando desde el Intel, eh, perdón desde el, el soporte del vuelo de cada vista vale vamos a seguir dando la vuelta al edificio vamos a ver seguimos teniendo el mismo fallo bueno, fallo, esto es, esto es que no, no me atrevo ni a llamarlo fallo, me, es que me da mucha rabia me da mucha rabia que hubieran profesionales así en esa época fijaros, es que, y luego tienen las santas mira, lo voy a decir los santos cojones de, de siliconarlo es que me cago en la leche sí, eh, vamos, me, me da muchísima rabia en fin, ¿qué le vamos a hacer? vale, aquí tenemos esto Seguimos, seguimos, seguimos a ver mejor. Nos da un poquito de sol, pero bueno, imagino que la cámara se acabará, se acabará igualando. Mira, aquí tenemos menos acusado que en el otro lado, pero también, bueno, eh, a ver si está Emilio por aquí, porque Emilio J Pérez que vive en este edificio y me ha dicho: Ahora me asomo al balcón y te veo. <ríe> bueno, aquí tenemos ese mismo, esa misma grita. No sé si la veis aquí también, la que teníamos en el otro lado en la junta de dilatación de la terraza. Pues la tenemos aquí, mucho, mucho menos abusada, desde luego. Y ahí arriba, volvemos a tener también otra vez. A ver si por aquí lo puedo coger. A ver, el enfoque está aquí, más o menos. No, no se ve bien, pero bueno, os podéis hacer una idea de lo que, de lo que os estoy comentando. Vale, pues vamos a seguir un poquito más. Mirad, esta es la parte principal del, del complejo. Y si nos vamos acercando por aquí, bueno, pues aquí hubieron bastantes problemas en esta zona que veo. Aquí hubieron bastantes problemas porque hay un, una puerta de garaje, hay un machón, hay un muro, hay una verja con unas plantas. Y luego aquí, fijaros cómo hay. Miraros qué pedazo, qué pedazo de asentamiento tenemos aquí. Que bueno, en realidad asentamiento bueno no tiene mucha carga, pero aquí desde luego el suelo pues ha cedido. Aquí tenemos otra grieta en vertical. Aquí se ha solucionado, como veis, mirar, ¿veis estos dos puntos que hay aquí? Bueno, pues estos dos puntos son, eh, son de un ensayo de compresión que se realizó del, del ladrillo. Luego esta junta se hizo nueva en su día, toda esta junta de rotación, porque también aquí había una grieta tremenda. Y yo creo que eh, me da la impresión que la, el problema vino, y yo no soy el que ha hecho las pruebas estresinadas. simplemente como os digo, esto es una suposición que hago yo, y aquí, bueno, pues los coches... Miren por aquí, cargan, entonces esta zona del suelo, si no está bien compactada, fue bajando y lo que provocó es que este machón acabara volcando. Entonces aquí se provocó una grieta, bueno, en realidad era una grieta así, que luego ya se reparó, pero luego ha seguido este suelo, sigue sin estar muy bien compactado, creo yo, y sigue dando problemas. Quizá estos problemas también pueden ser debidos al vuelco que le provoca toda esta, toda esta jardinera, ¿no? también tener en cuenta que aquí dentro es donde está el jardín todo el césped, entonces claro, aquí también eh, pues hay mucho riego y el suelo pues no, no es del todo estable pero de todas maneras, fijaros el pedazo de grieta, es que aquí prácticamente es que meto un dedo mirad, además está en diferente está en diferente nivel ¿vale? en diferente plano, entonces posiblemente sí que pueda ser, porque esta toda esta jardinera, a lo mejor pues, por culpa del viento o algo, pues pueda provocar que haya un pequeño vuelco hacia aquel lado. Eh, Otro de los de los artículos que puse una vez en el blog fue eh, fue hablando de estos de estos anclajes. A ver si todavía está... Ah, sí, está aquí. Mirad. Estos anclajes. Estos anclajes, por ejemplo, fijaros cómo está esta pieza. vale Está totalmente levantada. ¿Qué ocurre? Esta, esta pieza también. Aquí incluso ha levantado dos piezas. ¿Qué ocurre que estas dos piezas lo que lo que pasa es que los tornillos creo yo los tornillos en vez de atravesar y llegar hasta, hasta el ladrillo hasta la base sólida se quedaron en la piedra entonces claro cuando esta parte empuja cuando esta parte se cuelga cuando hay viento lo que sea pues provoca un vuelco que hace que, que se levanten estas piezas en concreto eh, en el resto no lo he detectado posiblemente en el resto sí que estén eh, atornilladas al, a la base pero desde luego aquí desde luego aquí no aquí está sujeto simplemente la piedra Vale, aquí, veis, aquí tenemos otra vez, veis, Esto, eh, estos agujeros y este otro que está aquí abajo son de, del ensayo de compresión del ladrillo que se hizo cuando se estudió esta patología antes de, antes de repararla. Aquí pues bueno se hizo también esta junta de hidratación porque aquí hay un machón, si lo veis, ahí atrás hay un machón, entonces bueno pues se decidió que aquí se hiciera una junta para evitar las gritas que veíamos un poquito más para allá. Mirad, aquí también tenemos otra de las piezas que os digo levantada, ¿veis? Eso también está, está levantada. Vale, seguimos. Y aquí lo que nos encontramos también es un problema de humedad eh, capilar, de capilaridad. Mirad, es todo esto? Toda esa zona de aquí que es agua que sube desde el suelo. De hecho, aquí mirar cómo está. Está bastante mojado de la lluvia de ayer o antes de ayer. Y el agua lo que hace es subir... Y absor eh, por absorción llegará al, al ladrillo. Vamos a más para adelante. A ver, ¿qué más nos encontramos por aquí? Mirad, aquí incluso el dintel. mirar el apoyo que tiene el dintel, lo han dejado al aire. Bueno, no se ha oxidado, la verdad es que está durando más de lo que yo me pensaba, pero esto tiene el riesgo de que. Estas piedras tienen el riesgo de que ese si cantito pues, se acabe oxidando. Pero bueno. Ah, mirad, aquí se ve perfectamente el corte que le hicieron los cafres de los. Dos mal llamados profesionales que hicieron esto, ¿veis? Es que han cortado el vertedero, es que me, me, me pongo negro, de verdad. Me pongo negro. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. A ver. Bueno, aquí ya vamos a ir a una zona que, que ahora mismo la están reparando. Lo que pasa es que estoy viendo que tengo el sol de cara. No sé si os lo voy a poder enseñar. Ven, a ver. A ver, aquí, venga, mirad. Aquí se ve un poco la grieta, lástima. Aquí, a ver ¿La veis? Espera, a ver si lo puedo un poquito Aquí Aquí, lo voy a acercar, ¿vale? Para que lo podáis ver Bueno, pues no se, te, no se termina de ver bien porque Es que tengo el sol de cara Entonces el enfoque con el móvil no, no termina de ser muy bueno Pero Lo que... Joder, qué lástima. A ver más cerca está contra luz ahora ahora sí que me ha cogido el no sé si lo veis bien. a ver si puedo no no me deja. bueno no voy a insistir bueno pues aquí lo que tenemos también es que esta primera a ver, esta primera hilada de ladrillo eh, yo creo que lo que está ocurriendo es que esta parte de aquí la parte de aquí está empujando hacia afuera entonces está provocando que esta primera hilada de ladrillo se venga hacia aquí, entonces aquí lo que se ve es una tremenda grieta que además se aprecia perfectamente, vosotros no lo estáis viendo pero fiaros de mí, es que está, <risa> es que no puedo, no, no sé cómo enfocarlo para que lo podáis ver, es una tremenda grieta que, que está en un plano diferente y aquí continúa, esto sí que se va a poder ver muchísimo mejor Mira, ¿la ¿Veis? Esa grieta de aquí es la que viene provocada este muro de aquí que empuja hacia allí y esa grieta de aquí esa grieta de aquí viene provocada por el frente ¡Ah, el sol por el frente de este vuelo que está empujando hacia allí ¿Vale? y eso viene en toda la altura del edificio se ve perfectamente esa, esa grieta bueno yo estoy aquí antes de seguir Mirad, os, os enseño el resto de la este es un edificio pues, bastante grande con su zona común y con de esos que se hacían en aquella época. Y aquí volvemos a tener otra vez la misma lesión que ocurría en el otro lado, que ocurría allí, que ocurría en el otro lado del edificio por donde hemos empezado y que vuelve a ocurrir aquí. Cuando, mmm, se, junta, cuando se junta una zona de patio, un muro de patio y una, y una fachada de edificio, pues aquí volvemos a tener esta grieta justo en el punto de la, de la unión, ¿vale? donde, donde se han juntado, donde está la junta de hidratación, aquí tenemos. Esa misma grieta que nos corta todo el caravista hasta el suelo. Aquí veis la otra, la otra grieta que os decía, que sube, sube, sube, que es debido a que esta pared empuja hacia ella. Es que nos puedo enseñar ahora cómo hay un cambio de plano, pero esta parte está más salida que esta. Entonces es, es, es por un empuje. Bueno, luego también lo de los anclajes de, los, de las verjas, que pues también deja un poquito de pensar pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. Seguimos por aquí, a ver si puedo hacer esto más grande. Ahí no se puede. Seguimos viendo la mierda de los vierteaguas, Qué rabia me dan. La verdad, es que no puedo con ellos. De verdad, no puedo con ellos. Y ahora vamos a ir a un punto que, bueno, aunque lo han reparado. Aquí es donde el otro día os enseñé el. el... Aquí es donde el otro día os enseñé eh, el andando. Lo han quitado ya, a ver si todavía me han dejado un poquito para mostraros alguna cosa. Porque están reparando precisamente algunas de las cosas que yo os quería enseñar. Así que es una lástima. ¿no? Mirad. En esto... Ah, mira, está llenando también sigue estando igual de bien, de bien montado, pero bueno, eh, aquí veis estos dos puntos, este y este, vale, bueno, pues estos dos puntos, eh, creo que en alguna ocasión los he puesto en algún, en algún post o algo, estos dos puntos aquí, a esta altura, hay un forjado, ¿vale? porque, bueno, como veis aquí hay unas rejillas, aquí hay unas rejillas, ahí hay, en esta zona de aquí, ahí en ese patio hay un patio inglés y ahí hay un forjado a esta altura de aquí, todo este forjado empujó el ladrillo, de hecho se llegó a, a romper. Mirad que además, como aquí está más salido, ¿veis? No sé si se aprecia ahí. Toda esta, toda esta hilada está más salida y estos ladrillos llegaron a saltar, pero no a saltar, sino que se rompió el ladrillo. Ah, mirad, está como este. Mirad, ¿veis este ladrillo? Vale, pues este y este estaban igual que este. Es decir, que debido al empuje que recibía por el forjado, que viene a esta altura de aquí, empujaba el ladrillo y llegó a romperlos pues, pues de esta manera, fijaros cómo está, está rotísimo. Bueno, pues la reparación que han hecho ha sido ponerle un mortero, pero un mortero normalito, o sea que fijaros la chapuza como han hecho, todo lleno de, de grietas por. Y aquí la verdad es que me gustaría poder tener alguna herramienta para poder mostraros cómo aquí está abollado, no se, no se, no se puede apreciar. ¿Veis? Aquí sí que está salido hacia afuera. En fin, fiaros de mí porque sí que se, se nota como tiene un bollo y es debido al empuje del forjado. Ah, mirad, aquí tenemos otro, otro ladrillo roto. Estos no estaban. O sea, cuando repararon esto y aquel, yo estuve, yo he pasado muchísimas veces por aquí y no estaban. Y ahora se siguen rompiendo, se han reparado una zona puntual, pero el daño sigue estando detrás. El problema sigue estando detrás y el daño se va a, poder, se va a seguir reproduciendo sin duda. Vale, a ver... Seguimos viendo por aquí. Vale, aquí tenemos unas grietas. Esta vuelve a ser una grieta en una esquina. ¿Veis cómo viene por aquí? Vale, esto pues el cambio de dirección, seguramente. No, no me paraba a pensar lo que es esta. Ya, pero aquí sí que tenemos otra igualita que la que hemos visto antes, pero mucho más acusada. Esta creo que la puse en el blog también. Esta la tenemos en el blog también. ¿Veis? Eh, a ver, un momentito. Que me giro para, para enseñaros. El vuelo toda la altura de caravista, todo ese vuelo apoya en este perfil que evidentemente tiene, tiene un giro este perfil tiene un giro hacia aquí y ese giro está provocando que en el apoyo pues tenga un punto en el que se, carga, se, se concentran todas las cargas las cargas se provocan que acabe rompiendo el ladrillo caravista por recibir más carga de la, de la que está previsto, esto seguramente si se hubiera previsto si se, se hubiera colocado, mirad este ¿No me deja? Ahora, sí. Mirad. ¿Veis cómo, aunque tengo una tubería delante, pero ese perfil metálico está apoyado directamente encima del ladrillo? Si en vez de estar debajo de la llaga, de, del, del mortero de la llaga, estuviera encima, ese mortero de la llaga amortiguaría el, amortiguaría el giro y habría ayudado a que no se provocara, o al menos no fuera tan acusada esa grieta. Luego, una bueno, aquí en el lateral, veo que tenemos otra, pero está... Está posiblemente sea por empuje o por otra cosa Está en un, no me he planteado no me he planteado por qué es hombre Emilio, ya ahora, hora, no te has asomado al balcón y no te he visto es que me acaba de saludar por aquí por el periscope como sabéis es un vídeo en directo y la gente puede puede conectarse para verlo en directo nada, ahora ya estoy por el otro lado ya no me puedes ver <ríe> un, un saludo bueno, seguimos eh, bueno, aquí volvemos a tener otra vez el andamio bueno, como veis el andamio pues, sigue estando sin sus. sin su. hola, mira, me dice la eh, sin los durmientes, que yo, bueno, pues soy de poner durmientes, aunque no tenga un peso excesivo, pero ya no cuesta nada poner unas maderitas, y esto porque queda muchísimo mejor. Yo la altura sigo sin verla bien, siguen habiendo pues unas zonas que no están, no están protegidas, como esto, por ejemplo, que yo pasa un niño corriendo por aquí, se da, se da un golpe aquí y bueno, pues la hemos liado. Y aquí abajo, por ejemplo, mira, ¿veis esto? ¿Eso? Pues oye, eh, ¿para qué han puesto estos plásticos? Leñe, proteger las cosas que hay que proteger, no las pongáis en el palo porque sí. En fin, eh, me pongo negro. Luego han vuelto a dejar otra vez, mirad, ¿qué han vuelto a dejar otra vez el, el andarme arriba de todo? Jolín, dejarlo abajo, porque si viene una ventonera o algo, pues oye, puede haber un problema, puede haber un accidente. Tampoco cuesta. En fin, bueno, voy a seguir. Creo que por aquí ya no tengo muchas cosas más, porque lo que quería enseñaros, me lo han tapado con él. El... Me han tapado el andamio y ya lo están reparando. Ah, bueno, por cierto, espera, espera. Me vuelvo. Porque una de las partes que estaban rotas, que como os he enseñado antes, que había una grieta por empuje y tal y cual, es una de las cosas que están reparando, que estaban reparando aquí en la zona del andam. ¿veis? Como han quitado toda esa zona de ladrillos, ¿veis? Todo eso lo están reparando. Han eliminado los ladrillos. Y fijaros dónde está el forjado. A ver si consigo verlo. Ah, qué raro, qué raro. No voy a poder... No os lo voy a poder enseñar bien. No os lo voy a poder enseñar bien. Bueno, está pegadito. Es que no, no, no se ve bien. Yo sí que lo veo bien. Porque se ve justo... A ver... justo ahí. A ver si... Vaya. Bueno, en esta zona de aquí se ve perfectamente como el, el ladrillo está tocando el forjado. Entonces, claro, qué es lo que ha pasado porque el forjado le, le va a empujar. Es que, que es de lógica, eche. pero claro, estas cosas también desde proyectos se tienen que tener en cuenta, porque si no luego se hacen los forjados de un tamaño y cuando tiras a poner el cara a vista, si quieres separarlo un poco, te pues de la línea de fachada, y ya no hay manera de corregirlo. También hay, hay que tener en cuenta que, que en obra se tiene que ejecutar, se tienen que arreglar muchos fallos que se producen también en los proyectos, aquí hay leña para todos y, y todo el mundo tenemos que colaborar en que se haga, se haga correctamente. Bueno, pues ya poquito más, a ver, aquí sí que os quería comentar otra vez el tema de los vierteaguas fijaros aquí este vierteaguas como tiene un corte, es que por aquí se mete toda el agua por lo menos han puesto un vierteaguas con goterón que menos, ¿no? pero ya han puesto, se han puesto el dinero en un goterón para luego colocarlo más, pero bueno en fin y poco más eh, no se me ocurren ahora mismo más cosas que contaros de este edificio pues explicar lo de los vierteaguas de nuevo sí, claro Edu, claro por supuesto lo de los vierteaguas resulta que es que <tose> Eh, mira, este, este es el que he buscaba. Bueno, te lo, se lo explico otra vez a Edu, a petición del personal. Como, como muchos sabéis, los verteaguas tenemos que hacerlos un poquito más grandes que, los, que lo que es el hueco de la, de la ventana, porque si es un poquito más grande por aquí, un poquito más grande por aquí, el agua que escurre por la jamba, en vez de meterse por la junta, no tiene ningún sitio para meterse y entonces se cae fuera y no, y no nos puede colar dentro del muro. Entonces lo que se hace es hacer el virteaguas un poquito más grande y un poquito más grande. Sí, sí, ya lo estoy explicando, Edu. Eh, se corta un poquito el caravista para que se pueda meter el vierteaguas y entonces tengamos esa, esa discontinuidad. Pero claro, aquí el que puso el vierteaguas pues seguramente no tenía ni idea de por qué le habían llegado grandes y dijo, a ver, tengo que cortar o el caravista o tengo que cortar el aguas ¿Qué me resulta más fácil? El vierteaguas. Vale, pues es lo que hago. Entonces corto el vierteaguas. Mirad aquí. ¿Veis? Mirad qué, qué simpático el profesional que hizo esto. Entonces, claro, el agua que escurre por la jamba se mete por esa junta en vez de llegar aquí y salirse fuera por aquí sin posibilidad de alcanzar el borde del agua se mete por aquí y ya tenemos el agua dentro de la fachada y de dentro de la fachada pues fácilmente la podemos tener dentro de la vivienda a ver, no, no sé si se está viendo pero bueno En fin eso, Daidu lo que decía es que muy malos profesionales son los que colocaron estos estos vierteaguas Fijaros, es que, es que el corte además de aquí ni siquiera se han molestado en disimularlo han dejado ahí un corte yo estoy seguro Vamos, quiero pensar que este tío no sabía, se había pensado que el que había pedido los vierteaguas no los había medido bien. Es que estoy segurísimo. Pero claro, es el nivel de profesionales que hemos tenido en el mundo de la construcción estos días. Ya, ya te digo, guaya chabuza. Es que, bueno, los que estáis viéndolo en YouTube, pues no vais a ver los cartelitos, pero como esto lo estoy grabando en Periscope, es una aplicación que, que en directo pues pueden interactuar conmigo, pueden dar... Pueden darme gusto gusta en directo y me pueden hacer comentarios en el vídeo. Entonces Edu García pues, me había pedido que lo volviera a repetir y ahora no me estaba agradeciendo que se hubiera contado. Bueno, pues nada más. Eh, a ver, yo creo que ya... Bueno, allá arriba, es que allá arriba no lo vais a ver. No, no me voy ni a molestar. Allá arriba hay, hay un grietón brutal, pero no, no me voy ni a molestar porque no lo vais a ver. Aquí volvemos a tener la grieta la misma que ocurría en el otro lado. Ahora, ahora estoy justo en el lado opuesto de por donde he empezado. y Volvemos a tener esa misma grieta en esa misma zona que separa un muro de jardín de un muro de fachada, ¿Vale? Y aquí volvemos a tener el edificio, pero por el otro lado. Y bueno, nada más, no, no me voy a enrollar más, porque creo que ya, ya es suficiente, eh, espero que os haya gustado, eh, seguramente este vídeo ya lo voy a subir a YouTube, no sé cómo lo voy a hacer todavía, porque no sé cómo me va a permitir Periscope que lo haga, y quiero hacer también un artículo en el blog metiendo vídeos de cómo la cámara cuesta, es como hacía antaño, pero en vez de meter fotos, pues meterlos con vídeo. Así que eh, espero que os guste la iniciativa y si os gusta, pues compartidla, eh, decídselo a vuestros amigos, decídmelo a mí para, para saber si os gusta, qué mejoraréis, qué mejoraríais Y sobre todo decidme si os gustan estos vídeos, porque a mí me están diciendo y creo que pueden ser muy útiles. Y, y bueno, pues, pues, pues espero que os gusten, que al fin y al cabo sois vosotros los que me lo tenéis que decir y a los que les tiene que gustar. Eh, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de Periscope, hasta luego